siempre para mí no me Ni para mí ni para nadie. no toca. Él, está no, no, No la quebra. ¿Y la Eso es al lado de la quebra, de pedo? Al lado de la quebra, de la quebra de acá. ¿De la no, eso está para acercado. Sí, si, pero de la quebra para allá. De la quebra para allá, todo ese está cercado. Es que que la la y de la cuando puso la es de la casa Y de la cuando tú sabes padre de de ella, es de el otro entonces no sé padre de saben padre de un padre mucho un padre de un padre de un padre de de ¿Cuándo se sacaron la casa? A ver, la Pedro para quedarse con el terreno? Ah, pues corrida. corrida. O lo botaron de allí como bolsa de Mierda. Porque, a ver, ¿Por ¿Qué hago, <risa> hermano? Ah, señor. Sí, él era, era amarillo de la hermana Pedro. Y como ella se murió, pues colgaron Creo que le pagaron porque iban a pagar el pasaje para que se fuera a Estados Unidos porque él tiene una hija. Y por ahí. Y cuando Creo que le, se quedaron con la casa. está pegado de pego y allí pegado. Pues sí, pero el... sí, pero si él ha vivido en toda la vida, es lo que tiene aquí a la noche. ¿Para qué demos la cultura en esa casa? Si ya tú tienes toda la casa, pues intera vez tú allá allá arriba. ¿No le quitas la de camiseta en esa? La coño tu una Pero hasta la de carne en cabeza querían ellos. Juegos hasta el pequeño, ¿no? ¿no? hasta la de Laura querían ellos, porque no han tratado de vender al bajo al niño. no es, pues, es el asunto, porque ella también va a corte cuando va con ella. Echa a verla. Cuando va a corte, va a ir ¿no? Lo que pasa es que la de la le ha salido dura y ahí sí, hay... no se, se ha perdido. No, ya, ya, ya, ya está. Ya está. está. El, el colombiano que cocina aquí en el territorio